Bien, amiguitos del mundo, soy Ki, seguimos con Godot. Vamos a ver otro tutorial mega simple, el cual trata sobre cómo cambiar el color a un objeto, a una imagen, básicamente. Vamos a cambiar el color del material, modulárselo, porque hay varias formas de cambiárselo. Es muy simple, te voy a mostrar el resultado. Suponete, yo acá tengo estas paletas, que estaba haciendo el juego Pinball, lo puedes ver en todos mis tutoriales. Es re fácil de hacer, le vamos a cambiar, por ejemplo, el color de las paletas y a la pelota, ¿no? Porque es blanco medio soso. entonces... En vez de tener que estar cambiando el archivo, yo quiero usar un mismo archivo para los dos. Quiero cambiarle el color nada más, desde acá, desde Godot. Voy a ir al sprite, a donde yo tengo mi imagen, ir al inspector, que son las propiedades. Fíjate que tengo varias formas de hacerlo. Yo la que voy a hacer en este caso es la más simple, para facilitarte la vida. Hay otra forma un poco más compleja, de hecho inclusive lo puedo hacer con shader, que lo voy a explicar en algún momento. Acá vas a ir a modulate. Vamos a afectar entonces sobre esta. Clickeo en modulate y fíjate. Vamos a ponerle qué sé yo al player 1 un color un poco más rojizo. Vamos a hacer que el player 1 sea un poco más rojizo. Vamos a ir ahora a lo que es el player 2. Ahí está. Visibility. Y lo modulamos a color azul. Entonces vamos a tener la paleta roja y la paleta azul. Fíjate, vos me dirás, eh, pero esto no se ve muy eh, rojo y claro. Es porque la colisión se está dibujando arriba. A ¿eh? ver si yo la hago invisible. Podés ver un poco mejor el resultado. Esto, la colisión no se va a dibujar en el juego final. Solo es para una referencia para nosotros. ¿eh? Y ahí tenemos entonces esto. Lo mismo, ya que estamos, te voy a mostrar con la pelotita. Vamos a la pelota. ¡Tup! Seleccionamos la imagen. Vamos a Visibility y cambiamos el módulo. Le podés asignar una eh, modificar la transparencia, lo cual por ahí le da un efecto copado también. En este caso la pelota la vamos a poner verde, como una pelota medio de tenis o algo así. a ver, A ver qué resultado genera esto, pero fíjate está bastante copado. Gente del mundo compartan, suscríbanse, denle me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.